Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, bienvenidos, bienvenidas a esta modalidad de cursada en cuarentena. Mi nombre es Damián Profeta. Yo soy licenciado y magíster en periodismo. Además, eh, soy docente y consultor en comunicación digital. Como docente, además de dar clases en el profesorado Don Bosco, doy clases en la Universidad de El Salvador, la Universidad Nacional de Avellaneda, en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, y en el Círculo de Periodistas Deportivos. Eh, esta materia, Periodismo Digital, se propone indagar en los aspectos eh, que hacen a las profundas transformaciones, cambios y desafíos que está afrontando la industria periodística y el trabajo de las y los periodistas a partir de la irrupción de Internet y. Y un proceso que hoy se llama convergencia tecnológica, donde todos los medios convergen en eh, lo digital. Las radios se vuelven digitales. Tenemos los podcasts también, como un fenómeno paralelo y creciente. Vamos a hacer podcasts a lo largo de, del año. Eh, tenemos la televisión, que se vuelve también televisión digital. Y eh, los diarios se vuelven al soporte digital también, y bueno, y vamos a discutir, ¿van a desaparecer o no los diarios de papel? ¿Qué está pasando hoy? ¿Y qué ya pasó en los últimos 20 años con los diarios de papel en todo el mundo? ¿Qué perspectivas tienen? ¿Qué rol están ocupando hoy y pueden ocupar en el futuro? Bueno, vamos a discutir de muchos de estos temas. Además, esta materia tiene un fuertísimo componente de producción periodística, ...clase a clase, semana a semana, ya sea en modalidad a distancia... ...o viéndonos las caras eh, en un aula, eh, vamos van eh, a producir contenidos digitales... Y, ...y vamos a ir avanzando progresivamente desde la creación de pequeñas piezas periodísticas online... ...hasta la producción, la creación y la gestión integral de medios de comunicación digitales... ...a final del año. Recuerden que esta materia es de carácter anual... Eh, ...y pueden promocionarla. Eso es importante tenerlo en cuenta. Eh, en la primera unidad vamos a arrancar con esto que les hablaba hace un minuto. Los profundos cambios, transformaciones y desafíos... ...que, que aparecieron a partir de la irrupción de, de las nuevas tecnologías... ...en el campo del periodismo. Y entre algunos temas que van a ver en las lecturas que, que les estoy dejando... ...van a ver cuestiones como, por ejemplo... Eh, los cambios en los modelos de financiamiento periodístico Algo clave y que pone en jaque al periodismo Al ejercicio periodístico profesional en sí mismo eh, Anteriormente, eh, con los medios analógicos tradicionales Teníamos varios métodos, de financiarse, varios métodos de financiar los medios Por un lado, el precio de tapa Comprábamos el diario, pagábamos un precio de tapa No era lo más importante para un medio Pero era un modo de ingreso lo segundo y súper importante, la publicidad. Abríamos las páginas del diario y encontrábamos publicidad. Bueno, la gente sabía que esa publicidad había sido pagada y que dependía el valor según el tamaño y la ubicación de esa publicidad en, en el diario. En la tele los segundos y en la radio lo mismo, ¿no? eh, Otro método de financiamiento de un diario o una revista, los clasificados. Eh, los clasificados eran una vía muy importante de generación de ingresos para, para los diarios. Y de repente esos clasificados pasaron a eh, otras plataformas, otros sistemas, como por ejemplo Mercado Libre. Entonces también los medios se vieron privados en gran parte de, de eso. Y otra cuestión que pasa con la publicidad tiene que ver con que eh, cada vez paga menos en los medios porque... Eh, la, eh, se dice que el 80% de la torta publicitaria mundial digital Se la llevan Facebook y Google Entonces quienes ponen plata en publicidad Lo hacen en esas plataformas y no en los medios Con lo cual se redujo tremendamente La cantidad de, de publicidad eh, digital disponible para los medios Y además bajó su costo Porque ya vimos en nuestra experiencia cotidiana Nosotros le prestamos casi atención a la publicidad eh, entonces es poco efectiva tanto para el anunciante como para el medio Entonces paga poco Y vamos a ver qué alternativas se están intentando para esto eh, Cambios en los medios de consumo La gente cambió su manera de consumir Ya no hay esa lógica de bueno me despierto y destino un tiempo a la mañana para leer el diario de papel tranquilo, tranquila ...sino que leo en pequeños momentos libres que tengo a lo largo del día. Se habla de un consumo intersticial. Esto lo vamos a ver en, en algunos autores próximamente. Y por otro lado también el consumo cambió. No solamente eh, no se consume ya eh, en grandes momentos de tiempo... ...sino que encima se hace eh, se habla de un consumo incidental. Yo por ahí estoy viendo las redes sociales eh, que publicaron mis amigos, mis amistades, mis conocidos... Y de repente me cruzo con las noticias de los medios a los que sigo o que noticias que comparten mis contactos. Y ahí accedo a la información periodística. Entonces este consumo intersticial y este consumo eh, eh, incidental eh, redefinen la idea de eh, cómo se consume el periodismo eh, y cuánto tiempo también, que es muy importante, y es la lucha por la atención. Hoy los medios pelean por generar ingresos, pero principalmente también como vía para generar ingresos, la atención del público, la construcción de comunidades, la construcción de una audiencia fiel, seguidora y dispuesta a pagar eh, una suscripción digital. Después me contarán si ustedes pagan suscripciones digitales a medios de comunicación. No hablo Netflix, no hablo Spotify, sino a medios de comunicación. La Nación, Clarín, Página, eh, in, eh, bueno, alguna radio, o lo que fuera. Ustedes me contarán. Eh, o Tiempo Argentino, y tantos otros medios que están intentando modelos de suscripción con mayor o menor éxito, y de lo cual vamos a hablar profundamente en, en la materia. Eh, por otro lado, así como cambiaron los roles de consumo, también cambiaron otros roles de los usuarios, del público. Nos volvimos productores de información, y en algún sentido competimos con los medios. No hablemos de si competimos en calidad o no, que en parte sí, sino competimos por la atención. Si yo estoy leyendo lo que produjo un video, el video que produjo un amigo o una amiga, no estoy consumiendo medios. Y hay una competencia ahí, bueno, y estos roles cambian. Eh cambia la lógica de la generación de las noticias, donde muchas veces los periodistas y las periodistas están atentos a los materiales que producen los usuarios y las usuarias para convertirlos en noticias. No, Juancito tuiteó algo y se volvió viral y entonces llega a ser noticia. Por ejemplo. Eh, Otra cuestión. Bueno, las incidencias de las plataformas como Google y Facebook. Eh, hoy por hoy, Google y Facebook, entre otras, son intermediarios entre... Eh, los medios de comunicación y el público Eso antes no pasaba La distribución y el alcance de un medio de comunicación Dependía de sí mismo Ahora depende en gran medida de las redes sociales Y de plataformas como Facebook Por ejemplo, los resultados de búsqueda Que aparezca o no aparezca Para poder llegar a, a la audiencia Bueno, eso es una cosa que cambió Gran parte del trabajo periodístico Vamos a hablar de eh, cómo posicionar mejor Nuestros contenidos en, en Google Por ejemplo, el SEO Después vamos a hablar en profundidad para que no tengan eh, claro de qué se trata este SEO con S. S-E-O, eh, que es una sigla en inglés que traducida significa optimización de los motores de búsqueda para que mi contenido pueda llegar a aparecer en los primeros resultados de búsqueda. Se dice que la mejor manera de esconder un, un muerto es esconderlo en la segunda página de resultados de, de Google, porque nadie va a mirar ahí. ¿no? Entonces es importante que mi contenido esté en los primeros resultados de búsqueda. Si no, es como que no existe. Eh, bueno, y hablando de plataformas. Bueno, los algoritmos. Los algoritmos terminan decidiendo qué porción del mundo percibo. Y eso puede afectar en mis decisiones, en mis elecciones. Y se habla de cómo están afectando no solamente en el consumo de medios, sino también en la calidad democrática. Vamos a hablar también en profundidad de esto. Otro tema que vamos a hablar. Bueno, algoritmos, plataformas, robots. Ya hay redacciones que tienen software... Robots no humanoides, sino software, que produce noticias a la par y muchísimo más rápido que eh, la planta humana de, de periodistas y mucho más rápido. Y bueno, ¿qué pasa esto? ¿Es mejor? ¿En qué nos van a poder reemplazar? ¿En qué nos están reemplazando? ¿En todo nos van a poder reemplazar? ¿Nos van a reemplazar los robots? Bueno, ¿cómo, cómo funciona esto? Pero es un fenómeno actual de fuerte incidencia y de lo cual tenemos que hablar si hablamos de periodismo digital. Eh, y por último, bueno, los espacios, eh, los teléfonos móviles, como espacios predilectos del consumo de, de noticias, y para lo cual nuestros contenidos, ya sean multimedia o textuales, tienen que estar adaptados a este consumo que es intersticial, eh, que es incidental y que es móvil en una pantalla chiquita. ¿no? Eh, el periodismo digital nos permite contar historias como nunca antes. ...se pudieron contar. Incorpora el multimedia, el video, el audio, la animación, el sonido, las, las narraciones segmentadas. Poder contar historias de una manera nunca imaginada. Y tenemos que poder aprovechar ese potencial. Vamos a trabajar en la materia para poder contar historias digitales de una manera novedosa... Eh, ...inteligente, útil y que el público quiera consumir. Eh. Y por otro lado, por supuesto, el multimedia nos trae la interactividad. Poder involucrar al público en nuestras historias. Hacerlos parte. Bueno, como introducción, creo que esto es suficiente. Espero que pronto podamos vernos cara a cara. Si no, seguiremos con esta modalidad. Yo les mando un saludo grande y van a ver que en la plataforma o en el blog, o en su email, estamos viendo cómo hacemos, eh, van a tener lecturas que van a tener que preparar entre hoy y la próxima clase para que discuten muchos de estos temas que yo les introduje en este videito. Un saludo grande.